Con las carpetas, accesos directos y Champ Lists tenemos nuestros trabajos controlados. Pero, ¿y si no encontráramos un archivo que necesitamos? Para eso contamos con una potente herramienta de búsqueda. Por otra parte, podemos hacer que muchos elementos de Windows se comporten según nuestras preferencias, controlando sus propiedades. Lo comprobaremos con las propiedades de archivos, del disco duro y de equipo. Entremos en materia. Imaginemos que no encontramos la imagen Arte Geométrico y vamos a iniciar la búsqueda en la sección de Bibliotecas. Usaremos la casilla de búsqueda a la derecha de la barra de dirección. A medida que tecleamos aparecen los resultados. Escribo Arte o Geométrico, Windows resalta en amarillo los caracteres que hemos escrito, que en este caso coinciden con una palabra del nombre del archivo. Si borramos los caracteres de la casilla o clicamos en la X, volveremos a ver la carpeta inicial pero el sistema no solamente busca en el nombre sino también en el contenido del archivo si éste contiene texto. Al escribir Ensaladilla encuentra el documento Lista del supermercado. Vemos que bajo el icono del archivo aparece una ubicación que es la ubicación real del archivo, una ruta que comienza por c dos puntos. Este tema lo abordaremos en el próximo tutorial. Si recordáis, cada tipo de archivo tiene una extensión que, por omisión, está oculta en Windows. Pues bien, puedo buscar una extensión concreta, por ejemplo, jpg, para obtener todos los archivos de ese tipo. Las búsquedas anteriores las hemos llevado a cabo en las bibliotecas, sin embargo, al finalizar la búsqueda, el sistema nos propone ampliarla a todo el equipo, es decir, a todos los dispositivos de almacenamiento. Esto aumenta considerablemente el número de archivos y carpetas a comprobar, por lo que puede tardar bastante tiempo. Por supuesto, dependerá, entre otros factores, de la cantidad de archivos que tengamos en nuestro ordenador y de su potencia. Para cancelar la búsqueda, clicamos en la X de la barra de dirección que muestra el progreso. Además de en el equipo local, nos deja lanzar la búsqueda en Internet y en las bibliotecas del grupo del hogar, si lo tenemos configurado. Si queremos elegir unas localizaciones concretas donde restringir la búsqueda, bien sean carpetas, discos, u otros equipos, lo haremos con el botón personalizar. Otra opción de búsqueda la encontramos en el menú inicio. Los resultados obtenidos desde esta casilla adoptan la forma de lista en la que aparecen, además de los archivos y carpetas, aparecen elementos del sistema que no son propiamente eso, archivos o carpetas. Vamos con el segundo tema que nos ocupa, las propiedades. Ya hemos tenido contacto con las de la papelera y las de las carpetas. Prácticamente todo elemento en Windows tiene sus propiedades a las que accedemos mediante nuestro viejo conocido, el menú contextual. En lista del supermercado abrimos el cuadro de diálogo que muestra sus propiedades distribuidas en varias fichas. En la ficha general obtenemos información detallada y podemos cambiar el programa que abre este tipo de archivo, un txt, que por defecto es el bloc de notas. Hagamos la prueba. Cambiemos a WordPad. Aceptamos. Sin cerrar el cuadro de diálogo, hacemos doble clic en el documento y vemos que lo abre WordPad. Cambiemos de nuevo para asignar los TXT al bloc de notas. Los atributos que nos deja establecer esta ficha son solo lectura y oculto. Al hacer que un archivo sea de solo lectura, marcando la casilla y pulsando el botón aplicar, podremos abrirlo, pero no podremos cambiar su contenido. Si lo hacemos, nos obligará a guardarlo con otro nombre o en otro sitio. Esta puede ser una forma de evitar que accidentalmente se modifique un archivo importante. El atributo de oculto lo hace invisible. Si lo activamos, aplicamos o aceptamos para cerrar el cuadro de diálogo, voy a aceptar para cerrar el cuadro de diálogo, el archivo desaparecerá de la carpeta. ¿Cómo accedemos ahora a la lista del supermercado? No podremos verlo a menos que vayamos al menú Organizar, Opciones de carpeta y búsqueda y en la ficha Ver, Marcar mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos. Al aplicar el cambio materializaremos de nuevo el archivo y podremos acceder a él, que aún tendrá, por supuesto, el atributo de oculto. Volvamos a sus propiedades. Si entramos en los atributos avanzados veremos activada la segunda casilla que permite indizar el contenido del archivo. Cuando buscamos por su contenido encontramos el archivo, como ha ocurrido antes con Lista del Supermercado, precisamente porque esta casilla está por omisión activada. Abramos las propiedades, ahora, de un archivo gráfico. Paisaje, por ejemplo. En la ficha de Detalles, al tratarse de una imagen, obtenemos mucha más información que en el caso del texto. Gran parte de los datos son modificables, como la descripción el origen o la cámara. Algo similar encontramos en los archivos de música o de vídeo. Todos los archivos y carpetas están guardados en uno o varios discos de nuestro ordenador. Veamos pues las propiedades del disco duro. Vamos a equipo. Seleccionamos el disco duro. Y accedemos a sus propiedades. En la ficha general podemos darle un nombre identificativo o cambiar el que tenga, pero nos pedirá una contraseña de administrador si hemos establecido alguna. Voy a hacer la prueba. Si dejamos en blanco esta casilla, aparecerá como etiqueta el tipo de disco. También encontramos información detallada de su capacidad, del espacio usado y del disponible. Si la última casilla está activada, el sistema creará un índice con el contenido de los archivos que nos permitirá buscarlos por su contenido más rápidamente. Eso sí, lo hará con aquellos archivos en cuyas propiedades se indique que se pueden indizar, como hemos comentado antes. Normalmente, esta casilla debería estar seleccionada. Sin embargo, a no ser que necesitemos imperiosamente más espacio, no deberíamos activar la opción de comprimir la unidad, ya que el funcionamiento del disco sería más lento. Una forma fácil de ganar espacio es deshacernos de archivos no necesarios mediante el liberador de espacio en disco. Al ponerlo en marcha, comprobará qué archivos se pueden eliminar, indicándonos el espacio que recuperaremos al hacerlo. Al clicar en el nombre de cada categoría, nos dará una descripción de la misma. Seleccionaremos las casillas de aquellas categorías que nos interesen y clicaremos en Aceptar. Información más completa la encontraremos en el artículo de la ayuda cómo funciona el liberador de espacio en disco. En la ficha de herramientas de las propiedades del disco tenemos tres opciones para el mantenimiento del mismo. La comprobación de errores intentará reparar los posibles errores y recuperar los sectores defectuosos. Si el disco donde vamos a hacer la comprobación es el que contiene el sistema operativo, como en mi caso, habrá que programarla para la próxima vez que pongamos en marcha el equipo. Con la desfragmentación de archivos ganaremos velocidad en el acceso al disco, pero solo será útil si está fragmentado porque habitualmente trabajamos con muchos archivos y nuestro espacio disponible es limitado. La copia de seguridad es interesante también cuando manejamos gran cantidad de archivos y en entornos empresariales de lo contrario es más práctico copiar manualmente nuestros trabajos en una unidad extraíble como ya practicamos en un tutorial anterior. Para acabar veamos las propiedades de equipo que nos informa sobre nuestra versión de Windows y algunos elementos de nuestro hardware, como puede ser el procesador o la memoria RAM que tenemos instalada. El siguiente tutorial tratará sobre las bibliotecas y la estructura del sistema de archivos. También aprenderemos a personalizar la barra de tareas y el menú Inicio. No os lo perdáis.